Tras varias denuncias de supuesto maltrato en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, cuestionamos al Procurador de la Corte de Apelación de manera interina, Juan Gil La Sala. Aseguró en el marco de sus declaraciones que realizan las investigaciones correspondientes. Y estamos recientes por estos lados. Es decir que, pero vamos a hacer toda esa investigación para ver si esto corresponde con la verdad. Si se corresponde con la verdad. Vamos a hacer todo lo posible porque eso se corrija. le Gil, en otro el mismo aspecto, también se ha hecho referencia a que ha perdido la directriz diseñada en el centro de corrección, dice que son sometidos a la denominada plancha, a un sistema ya que lo consideramos vejatorio. Entonces, ¿ha investigado también la Procuraduría en torno a esa situación? Eso es lo que le estoy explicando, que en el día de ayer, una señora, no manifestó esa situación, entonces estábamos en la audiencia de eh, Emily Peguero y no pudimos realizar, pero el día de hoy nosotros vamos a hacer toda la audiencia del lugar, investigar esa situación. El nuevo modelo penitenciario amerita los tratos humanos y la eliminación total de trato vejatorio contra los privados de libertad, por lo que según ha manifestado darán respuesta a la situación para NTN. Su noticiero regional, Yo.